Para poner un aviso importante dentro de Photoshop, vamos a crear una nota y la encontramos debajo del panel de cuenta gotas nota. Con un clic automáticamente se va a abrir un panel. Yo voy a pegar un texto que previamente ya lo tengo definido. Lo voy a cerrar, lo voy a contraer. Vamos a hacerte cuenta que esta imagen la vuelvo a abrir. Con doble clic, tranquilamente puedo acceder a la nota o al texto que está ahí presente. Si ya no, no, no lo necesito, lo voy a borrar. Con un clic aquí en el tacho de la basura y vamos a confirmarlo.